Hola, buen día, estemos así en dos dones de categoría, en la excelentísima alcaldesa y la fallera mayor de Nguan. ¿Cómo está? ¿Qué, qué, qué, qué, qué le está pareciendo estas fallas de, de este año? Pues de momento van bastante bien, ha sido muy buena elección la que hemos hecho de la fallera mayor y lo que esperamos es que el turismo, y tanto el turismo como las fallas, como los falleros... Y toda la gente que está en Valencia disfrute de estas fallas. ¿Cómo está siendo tu experiencia como falla de mayor? Bueno, lo estoy viviendo como un sueño. La verdad es que yo creo que todavía no, no estoy asimilando todo esto que está ocurriendo porque es tan fuerte. Eh, también quería aprovechar para decir que todas las demás candidatas considero que igualmente estaban a la altura de la elección. Que son las mejores fiestas que hay superando los carnavales de Venecia de Brasil y visquen les falles gracias sí, señor visquen les falles parece que hay gente muy anti sistema empeñada en recibir las fiestas de verdad aquí lo que hay es mucho